Zona X. Nada nos calla. Ajá, ajá, ajá. Nada que pensar, nada que pensar yo. Nada que pensar, nada que pensar. Ya, ya, ajá, ya. Esto es el frecuente. Ya, ya, ajá, ya. Escucha bien yo. Yeah. Uh -huh. Yo, poniéndole movimiento circular, sin acabar las ganas de viajar En un ambiente de verbena, los deseos se entienden Las luces CN11 encienden, también el herbal, ¿qué tal? Esto comenzó, nunca terminó en acción Agitando, produciendo sudor, calor, vapor, olor, afán Quiero llegar hasta el final, y tú no te quedas atrás Vamos al compás Mami, sé que es fácil jugar Cuando la partida es corta y aguante Mom! ¿Cómo está la gente por ahí? Bienvenidos hey, a alta frecuencia, never too late. Summer. <risa> Hoy teníamos a nuestro hermano frecuente, completamente en vivo, es, lanzándose hermano. un remake. Tremendo. <risa> tema, hermano, de antaño, ¿sí o no? Antaño, sí, Oye, toda clásico. la gente estaba aprendida, estaba aprendida en el chat. ¿Cuántos años tiene ese tema, hermano? Este tema ya tiene 21 años. ya. 21 20, años. 21 años ahí va. Ya. Wow. Más o no, menos. Alta no frecuencia. Menor. No es menor. Aparte que el beat lo hizo mi hermano Gómez. Ah, ah pero y mía, este beat sí, que sonó, digamos. Mérito ahí al remix de. ¿ah? Sí. De padre, eh, bueno. Es bacán hacer remix, a mí me gusta hacer ¿sí? remix. Sí. Te quedó filete, compadre. Me adapté al beat y bonito, man. Recordar, me sentí como hace 20 años atrás, güey. Ah, bacán. Entonces, joven. Un, esa es la idea. <risa> esa es, la, es la, la idea. Toda la razón, toda la razón. ¿Cómo está DJ Week? ¿Cómo está todo por allá en los controles? Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, un placer estar acá con ustedes, alta frecuencia en la casa Saludos hermanito que andas Oye, por allá arriba Oye, ¿y esa voz? <risa> en el dron <risa> Oye, esa voz? ¿Qué de loco hermano <risa> DJ <risa> Week in the house <risa> ah, yeah. Muy bien, muy bien No diga bien. eso No diga eso hermano Oye, estamos en vivo, y en directo, queremos saludar a nuestros queridos house auspiciadores Cerveza Natch, ahí Natch. para hidratarse yeah. Salud, saludos para todos los que Salud. están ahí. Saludo, hermanito. Salud hermano. Salud. Salud. Oye, este rico Catherine, este rico sushi, sushi. gentileza de Dechi Sushi Delivery hermano un aplauso hermano. para ellos, para la cerveza. ¿Dónde los pueden ubicar? En @dechisuchi y arroba Cerveza Natch. Así es. Pueden hacer su pedido, pedir su, su cervecita para tener en stock también. ¿Cierto? ¿no? Para un cumpleaños. Para el cumpleaños, ellos claro. también tienen barriles de 25 litros, de 50 litros y de diferentes tipos de cerveza. Aparte, podemos ver aquí en la cámara lo mínimo es fuma, hermano. Los mínimos de época, ¿cierto? ¿Sí uno frecuente? Sí, pero no. es pilete. Otro nivel. ¿Cierto? Todo bien acá, hermano. Oye, saludemos a la gente que se viene uh, sumando a nuestra señal digital. Yeah. Tenemos ahí a... Ah, frecuente, mira, está conectado también. ¿Qué frecuente? Ah, tu hermano, está jugando tu cuenta de Facebook. Es muy frecuente de él. ¿eh? Eso es muy frecuente de él. Carlos Molina. Buenas homies, frecuentes, saludos. Saludos, compadre, saludos. Sí. Tenemos a Cheitan Cheirek. También. buena buena hermanito éxito mi para brother acá. constanza contreras me es jale. mejor forma de pasar el summer es verdad sí para toda la gente que estamos acá en santiago o los que están en su casa todavía no han podido salir de vacaciones así es tienen este este panorama donde nosotros estamos acá esta dispersión haciendo cierto algo hermano diferente cierto sí. algo entretenido que pueda ir aparte que Hace calor, ¿o no? ¿Cierto? Sí, Hace calor y siempre sí. es bueno estar acompañado con una buena conversación, hermano. Una buena cervecita, buena música. Exacto. Buenos invitados en la casa sí, siempre, eso. hermano. Buenos invitados también. Oye, saludos a Deichi Suchi que está conectado ahí. Saludos a Ghost. la gente. Dejarle. A The Lion también, saludos frecuentes. Y a ustedes, extrañenme. <risa> <risa> de Lion. Saludos a The Lion. Saludos, hermano. Capo de los Beatles. Sí, tremendo. Si sí, lo tuvimos acá también. Lo tuvimos acá ¿Sí? en algún momento. Sí, lo ¿no? tuvimos. Sí. Sí. Haciendo sus su no movidas. Recuerdo, así es. Hermano Frecuente, cuéntanos un poco. Ya ha pasado bastante tiempo desde aquello, aquel grupo, Frecuencia Rebelde, Frecuencia ¿cierto? Rebelde, sí. Luego de eso tuviste eh, una incursión por diferentes eh, lugares, quisiste tu música, estuviste bueno. metido en varios, haciendo eventos y cosas así. Cuéntanos un poco de, de qué, está, qué estás haciendo en estos momentos, qué es lo que has producido, qué se viene. Avancemos, avancemos. Avance. Con esto. Bueno, mira, eh, des después de haber vivido algo tan bonito como la frecuencia rebelde, una experiencia tan linda que para cualquiera podría haber sido súper linda, y claro. eh, bueno, luego hubo una separación en el grupo por problemas X y... Seguí incursionando yo en el tema de la música, pero ya no tenía nuestro beatmaker era D. Raff en ese tiempo. Claro, sí. Claro, él hacía las pistas. Eh, claro, él era nuestro beatmaker, entonces cuando Raff eh, dejó el grupo quedamos un poquito medio, medio cojitos. Claro. Claro. claro, están acostumbrados a tener un gran DJ. Más encima, claro, un... claro, claro. claro, DJ Raff también. Y tú tú trao, ¿no? Exactamente. Procer. Entonces, me, eh, me busqué la manera de yo empezar a producir vida. Entonces, me compré mi computador, un antiguo, una pantalla gigante, una blanca así. Bueno, sí, <risa> el foto atrás con el, torre con el Y, y, la, claro, y, el, y en la CPU era como a carbón, suena. ¿sí? Entonces... Sí. Después le, le tiraron un ventilador que también te tiraba o sea, un sonido. y antigón, <risa> Pero el tema que ahí empezamos a hacer nuestros beats Y empezamos a tratar de nuevamente de Resurgir como frecuencia, pero ya con Crazy Power Y eso Tres de los integrantes del grupo ¿Les dejaron? ¿Les pusieron color por repente ocupar el mismo nombre? De repente, ¿no? Eh, no, porque Uno de los fundadores del, del grupo Es Crazy Power eh, Él es el fundador del grupo, en realidad El nombre con DJ rap junto a DJ rap. Así que, máximo respeto, igual para el Pancho Crazy. Eh, claro, ellos solo eran los creadores, entonces Rafa en ningún momento tuvo el problema de decir no, no ocupé el nombre, porque Rafa ya quería hacer sus proyectos aparte, también necesitaba Perfecto. abrirse otro, otros, caminos. otros caminos. Se liberó claro. un poco, se liberó, claro, dijo claro. ya, cabrón. Se, y se entendió la razón y todo. Así que, bueno, después de eso empecé yo a cursionar y me hice mi grupo, formamos nuestro grupo que se llamaba Balma Escuela. Eh, con Balma Escuela empezamos a trabajar desde el año 2001, más o menos, en adelante. Ya, genial. Eh, estuvimos integrados por Socram eh, de mil raíces, código G. Eh, también estaba doblemente eh, el Gorila y muchos más. Habían varios integrantes también estaba en C3. Y harta, harta gente, harta gente. Pero dentro del crudo, si sí, fijo, éramos cuatro. Eh, empezamos a trabajar con la Escuela, salir a tocar y todo el tema, pero nos manteníamos bien en el underground. Íbamos a tocar, a estar para allá, para acá y todo. Luego, Iban a beneficio y todo. Claro, a, a beneficio y, todo. y hartas tocatas rap, nos quedamos en lugares así como a la vida, como el, el rapero, así como antes, nosotros por ejemplo íbamos a, a una tocata y no había hotel, ¿cachai? No, no claro. No había sí, hotel, pues, no había nada, tú ibas a tocar claro. ahí porque bueno, la moral arte llegaba ya sí, a la tocata, ¿cachai? Claro. Entonces nos quedamos en una sede, en el suelo, no sé, tocamos, éramos felices, ¿cachai? felices eso, así. Yo creo que es lo más importante sí. al fin. A, a, después de haber vivido cosas súper lindas en cuanto a la frecuencia, que teníamos más comodidad, porque nos piseaba un sello, que claro. estaba, y había una productora detrás que nos tenía cómodamente y todo. Eh, volver a eso, ¿entendí? Pero ¿me entendís? Pero a mí nunca me, me, me molestó llegar a eso, sino que era para mí igual era disfrutar uh -huh. de, de lo que estaba haciendo, del arte que estaba haciendo. Acab aparte Ahí que igual antes de llegar como a la cima, igual tenéis que pasar por ese proceso, entonces como claro. volver no, no debe ser tan, claro, tan terrible. Bueno, para algunas personas yo creo que sí, pues puede claro. ser un cambio muy rotundo, pero... Mucha, para mí ha sido una historia súper complicada porque después de haber estado bien y todo, eh, de repente sentir el porrazo fue heavy, para mí, muy yeah. heavy, volver a pararme todo, claro. volver a resurgir con todo, entonces fue heavy. Y luego de eso yo empecé a hacer mis maquinitas, pero de ahí después de vino otro golpe más, otro pencaso más que me pegó y se me quemó la pieza, un incendio y que perdí wow. todo, todo. Registro ¿Solo de tu pieza? Ah, en eh, eh, mi pieza, eh, porque oh. tenía muchas conexiones de cable y todo. Y perdí mi pieza y perdí los bits de la frecuencia real de... Yeah. Los bits originales que están en un midi y todo, los perdí. Oh. Se que oh. ¿Sí? Fue horrible, fue horrible, pero... Fue horrible. Nunca he llamado las cosas materiales. Nunca he amado tanto las cosas materiales Oye, y el sello no tenía esos registros de la eh, por ahí, he, ¿no? he estado pensando en, a, en Moverme, ahí, pero Rafa en estos momentos yo he hablado con él, ya hemos hablado por correo y todo el tema, uh -huh. y está en eso, está buscando y todo, porque yo creo que también tiene que tener un respaldo. Muy bien. Claro. Bueno, fue hartos golpes duros que tuve después de Frecuencia Rebelde, hasta que ya después empecé a, <risa> a armar mis proyectos, a mi escuela, y después ya me empecé a consagrar como beatmaker más aparte de eso también tuvimos después del proyecto de Barma Escuela volví a levantarme un poco porque eh, Rafa invitó a su proyecto Top 10 Babylon Artista Ya. Yeah. que ahí fue como decir oh qué bueno, volvimos a estar la misma gente, volvimos a trabajar full y todo y se hizo el vaciando las botellas que es un tema igual que conocí yo también sí, que era Top Ten Babylon oye Gonzalito anda en el dron, mira, escucha ¿se escucha? ¿Dónde ver. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> va compadre? Man. Creo, que fue, comprar, ¿eh? fue Creo que fue a Cigarlitos, comprar. Se le los cigarritos, se la caro los es. Ahí está la cosa. A lo tatu, chiquillos. ¿Ah? A lo tatu. <risa> el avión, el avión. avión. avión. avión. <risa> Gonzalo, aprovechando la brecha, denos un poquitito de retorno a los parlantes, por favor. Por favor. Un poquitito. Claro. Gracias. Así que... Ahí. Y eso, pues, después de haber pasado tantas cosas, fuimos a todos. Este, hicimos nuestro videoclip eh, de las botellas junto a Tirrazolo y Medina. Y que pegó bastante, y que pegó sí, bastante, bastante ¿sí, claro. Tú? Y fue single también en un compilado de hip hop, de Latin Hop, que en España, donde estaba mexicano, Ari, estaba J Mayúscula, tuvo Carres Warning, Puro chacha. Puro chacha. <risa> puro desconocido. Fue un, puro, fue, desconocido. Para mí fue un, puro underground. Sí, fue puro underground. No, para puro mí fue un logro eso. La zorra, ver, apareció, sí, la zorra. Así que ahí empezamos ya, empecé a como de nuevo a decir, ya, pues yo me la puedo, tengo que seguir en esto, pues, no me puedo quedar. ¿Cachai? y tengo que hacerle honor a mi nombre pues. frecuente ¿eh? tiene que mantenerse ahí frecuente con la mujer <risa> así que ahí seguí haciendo cosas y después ya me convert... después de haber salido de Top Ten Babylon artista me convertí generalmente en un beatmaker. Paré un poquito de rimar y todo paré... empecé a hacer beat y empecé a producir amigos ¿Ya ¿Tenías tu máquina o tuviste que adquirir? Eh, no, eso? ella me había comprado un computador mejor después de haber que me, el incendio, ya me mm. compré algo más bonito. Yeah. Porque yo tenía una pega, y la pega hicieron como una, un, un tema, como un uno siempre ayuda, una pega colecta, una hacer una colecta. Sí, y pucha, igual agradecido de la gente del barrio, de la y gente del trabajo donde estaba. recuperar tus cosas. Exacto, me compré no, sus no, monitores, no. su computador, y tuve que hacer nuevamente beat, y, y ahí me motivé con el tema del beatmaker y ahí así que empecé que a hacer otra eso. otra ciencia ahí también. Claro. Y de ahí no paré como beatmaker, pues seguí como beatmaker yo creo durante más de 7 años, 6 años. Así fue como creaste beat más beat. Claro y luego de haber estado harto tiempo como beatmaker veía que habían hartas competencias de beatmaker ¿No? y dije... ¿Te, te metiste dentro del mundo beatmaker, pero igual bastante así como competitivo, podríamos decir. Estaba ahí dentro del, del círculo, y sonando yendo a, mira, a eventos u, Incluso de uno de los que está aquí eh, que es The Lion, eh, un, yo era beatmaker, pero un día dije me enteré que habían competencias de beatmaker y dije, un, qué raro, me metí a, a, a YouTube y empecé a ver batallas y vi a The Lion en beatmind eh, no, en, eh, ¿Cómo se hace? En BDM. BDM. Sí. Ya, y, y, y me gustó, po. dije, y The Lion con hoy oh, Me gustaron las competencias, pues. Porque rico, dije yo, debería, podría ir a esas competencias. Pero los cabros brígidos, pues. Brígidos, ¿no? o sea, Pero le bueno. pusiste esa meta de llegar ahí me, a dime, ese... al principio. A la me, me gustaron las competencias, la adrenalina, el, la competitividad y todo. Y, y llegué a a, a, a, esos, a esos lugares y empecé a competir. Pero yo creo que el máximo habría llegado a un tercer lugar en esto es beat. Perfecto. Ya, ahí, perfecto. Porque los cabros capos se han dedicado toda su vida a hacer beat y yo sí, venía ya integrándome el tema al tema del beatmaker. Luego me, empezó, me empecé a ver que éramos hartos beatmakers y que habían batallas y siempre uno queda eliminado y los otro quedan ahí y quedábamos ahí en la go y quedan con las ganas. Que eran buenos, pero también muy bueno. no quedan seleccionados para la. Claro. Que es muy subjetivo, claro. Eso. Es subjetivo. Es ha pasado mi hermano Golan también. Pues. Sí, pues hermano. Tiene bastante talento, pero en algún momento el jurado he perdido público, con, he elige... perdido contra puros capos hermano <risa> nada que hacer sí. nada que hacer y no oye en ese tiempo ya me di cuenta de que bitmaker eh, los beatmakers deberían de mantener su espacio uh -huh. como Bitmind, como todas esas organizaciones de beatmaker y creé beat más beat. un día había la bueno. micro pensando y dije Escúchame, ya no quiero competir porque creo que igual está medio peluda la cosa y aparte que todos tenemos nuestros distintos estilos y todo. Así que eh, creé BitMaskBit y empecé. Hablé Al primero que ya me fue a hacer, me va a hacer hermano, oye, es el que le invito a una organización de bitmaker después a Solic, también a Solic, después bueno. hablé con De eh, Lion, después hablé, y así empecé, Isaac Mute, a el, el... Isaac Mute, y así empezamos a agrandar el sitio. La bolita de nieve, que claro. en el fondo de... Llegamos hasta el volumen, llegamos hasta el volumen 10, en uno de los volúmenes. Donde está Gone. Cuando fue un sí. volumen que decía Bienvenido a la familia, se llama ese, ese volumen que fue el 6. 6. Claro. Bueno, todo dijiste que era el Sí ¿Cómo? No, ya, oh. ahí no, y ahí no. Es que ahí no era competencia, hermano, era mostrar tu Bits trabajo. Era exhibiciones de beat sí. y me acuerdo rapé con billetes ese día y sí. fue, no, estuvo acá ahí. Y ahí, no, eh, son no, categorías, dice, ya, eh, beat más beat, categoría máquina, volumen 2. Después beat ah. más beat, categoría eh, PC o laptop, eh, volumen 4. Después beat más beat general entre eh, máquina y ponía un beatmaker con un sí, nombre muy sí, Ah, no, mezclando, en, no, y la zorra, o sea, era como un ambiente familiar súper rico. Genial. Sí, así que ahí se dio el espacio de exhibición a Beatmaker. Y de ahí llegamos hasta el volumen 9 y llegó un momento en que me pregunté, dije, a mí me gusta rapear. Por". Yo dejé de rapear y de escribir porque hacía beat Y, entonces, y, y después traté, empecé a tratar de hacer temas yo, pero con mis beat, y no podía. Por. Porque estaba todo el día escuchando el mismo beat y arreglándolo y después me ponía a escribir y qué hay pegado. Y Le dije, ahí vamos a cortar problemas. Claro. Y después me acordé. Tengo, tengo que rapear, pero no mi beat. Y ahí me acordé mm. de todos los beatmakers que habían estado. Bueno, el Beja que se me había olvidado que es uno de los Pulenzo y el hermano, Nace también. Sí, y me empecé a pensar en todos los beatmakers. Oye, este me gusta, este, este, Y empecé a pedirle beat. Este disco que yo tengo ahora es, no es trabajado por mí los beats Los beats son todos trabajados por beatmakers de beatmap beat. Bueno, Todos puros beatmakers de beatmap beat. Más beat. Así bueno, que zarpaísimo. Es que... ¿sale? Y ahora el que viene va a ser lo mismo pensado o fue naciendo la idea así eh, como es que cuando pasando el tiempo? Porque yo me preguntaba por qué si yo era, en esos años escribía tanto y rabiaba tanto ¿Por qué ahora eh, no podía hacerlo? Y ahí dije, no, debe ser porque me hago yo mismo los beats y no me inspiro tanto Y empecé A lo mejor una corrección, estás escribiendo una letra y te suena algo raro el beat Y decís, oh, lo corrijo al tiro y a lo mejor vais cambiando, te y te desconcentraste de la letra Claro, no estáis más preocupados del sample que Sí, es, o no, y que hay cansado mentalmente con Así oh, como que ya estuviste toda la Oye, le diste muchas vueltas el beat, también mucho po, rato. no se ir refrescar un poco y gente que haga beat, yo creo que te da ese refresco, Sí, también, yo yo igual creo creo que, es que idea que... nueva. Sí. De sí. sí. ahí dije, ya, pues ya dije, voy a buscar beatmaker y empecé el primero que fue que hablé con Beja, ¿sí? Y el Beja me mandó un beat, al tío. ¡Pah! Tema. <risa> oh, dije, ya, oye, otro más, ya, tema. El MC, el del beat ese Oye, pero con el MC1 bueno, estaba acostado y Le digo, mándame uno medio over y todo, Y estaba acostado, estaba, en ese tiempo, estaba enfermo el estómago, estaba así en cama y todo Y de repente me pongo el audífono, y vamos a escuchar Bailando break ahí ¡Pepe! ¡Ooooy! Oh, en la cama y, empecé, oh, y Se me empezó a ocurrir la idea del tema Hasta el video, en ese mismo Uy, momento Me no, no, mejoró no, el estómago y oh, todo, no, todo. todo Claro Y es el, deja como que el de la parte como más movida del disco ya, ¿Ya? Bueno, déjame, déjame. uno de los que no estuvo en bit de los que, que participan también es el Gato beat, ya ese es el loco escapo, es de, de la serena y no pudo no. participar el, sí está en, en bit más beat no ha participado porque como de regiones eh, poca gente de regiones el pack bit es uno de los que vino de regiones a participar aparte de eso tiene que costear su, su pasaje sí, todo todo, porque sí, es algo, a, una autogestión bueno entonces todo ese, en ese, ese fue uno de mis, ese fue mi camino recorrido hasta llegar acá hasta hoy porque uh -huh. fue harto, fueron tropiezos grandes, fue, fue hubo de todo. Hubo eh, MC, hubo maker y vuelta de MC y todo, <risa> de todo un poco. Giro, giró, giró. Claro, giro, y aguante, aguante, aguante. Y las cosas cambiaron. O sea, yo en el tiempo que era sí. MC y me tenía mi grupo, no existía Facebook, no existía Sebo. No existía el WhatsApp, no existía nah, nada, por nah. culpa. Yo a ah. mis vídeos en VHS en la casa, claro. ¿sabes? Claro. El, el disco lo escuchaba en cassette, ¿sabes? Y ahora Llegó a salir vinilo de eso, no? ¿Ah? Llegó a salir vinilo. No. De... Me Me pero he tenido la, la idea, pero tengo que hablar con los integrantes, o sea, que tenemos que estar de acuerdo todos para ah, hacer. Ah, sí, que po. Porque todos los de esa época tuvieron vinilo, ¿por cierto? Es como igual sí, un poco po. injusto que, que Frecuencia Rebelde no tenga su vinilo. No le, Hashtag eh, vinilo para Frecuencia Rebelde. Un vinilo para frecuencia. Eh, <risa> para, la frecuencia para alta frecuencia también. También, claro, eh. bueno, si, si quieren, también. Claro, así que ahí, <risa> ahí fue como el tema. pues, y, y, y como te digo, en esos tiempos no era lo mismo. Pues. Y ahora llegar, volver a enfrentarme, a, a volver a poner, a mostrar mi cara como MC y todo, al público nuevo... Fue otra cosa, o sea, claro. fue difícil porque no, no yo, yo tuve que integrarme nuevamente a las redes sociales, en mis páginas en ese, en ese tiempo, los sí, años atrás, sí, y tratar de buscar el público que antes no seguía. Y fue porque uno tiene que buscar su público. Sí, o sea, uno no puede llegar a nacer así, o podéis llegar a nacer así, pero yo, yo ya había nacido, entonces ahora tenía que buscar mi claro. público. Y aparte también captar gente nueva que le gustara mi música. Por. claro. Igual y, yo encuentro que tiene más mérito... Eh, sin desmerecer eh, las redes sociales y todo, pero uh -huh. tener el, el público que tuvo en, en su tiempo Frecuencia Rebelde, hermano. Sí. Eh, es, ahí no teníamos redes sociales, la weá era cassette y se iban pasando las cintas. Cinta, mira, escuché, claro. escuché a esta weá. Oye, escuchémoslo, para en la fiesta, después en las discos, hermano, y ya después video en, t en TV, no sé, Rock and sí, Pop, Vía X. Y para los grupos que eran más underground era súper difícil. ultratumba, Tumba, eh, ¿cómo se llama? había muchos, había muchos. Y... ¿Cómo los trataban recuerden? a ustedes los.? Sentían el espectro, mucho. ¿Los MCs más underground a ustedes les decían.? Eh, ¿Les dijeron uh, en uh, algún uh, momento vendido? Hubieron sus conflictos, como... pero también hubo harto respeto. O sea, hubo harto respeto por un lado porque las letras de nosotros siempre fueron positivas. O sea, uh -huh. no nunca. Lo que hubo, en el, el problema que hubo, claro era que decían que éramos vendidos uh -huh. y algunos pensaban que éramos, nos decían así como entre comillas, cuico, ya. pero nunca lo fuimos, por, de, de las poblaciones marginales, vive al lado de la Victoria, en la PAC en la población Balmaceda, Socran la población balmacea, Ricci Power pasado por todas las poblaciones, y Rafi vive al lado de la Panamericana con departamental para nada de cuico. entonces había gente que estaba confundida y pensaba que estábamos en ese sello porque teníamos plata, pero no fue eso, fue un tema de que se postuló al sello, hubieron hartos grupos que postulaban, llevaban sus cassettes y nosotros fuimos los afortunados en ese momento. Entonces bueno. aprovechamos el momento y le Una competencia en el fondo. Claro. Y en ese entonces quedamos Maquisa, Resonancia y Frecuencia Rebelde. Los tres contrataban Sony Music el mismo día. Wow. Y ahí nos dimos, pues, Y nos Pero hicimos familia con los dos grupos Resonancia ¿sí? y con Margie buena amistad y todo. Veía para mi casa y además lo Margie quería. Margi lo quiere, lo... Todavía ¿Y tenían no igual restricción de, de diálogo, de texto, igual ahí en, cuando estaban con eh, la empresa Sony? Había uno había un, había de los tipos que era medio complicado. Uh -huh. ¿Qué, oye, porque hay a cantar, eh? pero nosotros siempre íbamos contra la corriente. Y eso nos jugó también un poquito en contra porque nos... Después de cuatro años de haber tenido contrato con ellos Nos dijeron ya, nos no seguimos no, claro. bueno Oye, ¿eso les permitía de repente vivir y todo eso? y eh, Mira, yo a la edad ¿Esos cuatro tenía... años viviste de la música? Eh... Es que mira, si hubiera tenido esta edad Sí te podría haber dicho que sí Porque tenía claro. que haber mantenido un hogar y todo Pero en ese mm -hmm. tiempo yo vivía con mis viejos Era un cabro chico, tenía 19 años ¿sabes? Eres como millonario en el Entonces, fondo Era un cabro chico, pero para estar en el mundo de la música Es sí, pendejo igual Sí, bo, sí, bo. Claro, entonces Más que nada Me daban los lujos Era bien rajado Y como uno de la pole De tarde Y a los la esquina Vamos a comprar algo Tomen Su asado Y todo el tema Con la mamita, sí, comprándole a, la mamita a la mamita Comprándole cosas La despensa y... llena y... Todas esas cositas Sí, a la mamita Comprando su cocina nueva Su lavadora y cosas Buena, así pero bien. te sirvió En el fondo Sí, sí Porque nosotros veníamos Veníamos Llegando de Bolivia En este tiempo Y llegamos sin nada De Bolivia Entonces oh, Después pasaron Unos cuantos años Y firmé por Sony Music Con Frecuencia Rebel y nos paramos en el suelo ¿cachai? pero Buenísimo. fue bonito fue bonito y les tocó estar en vivo en la feria del disco viste que antes se presentaban ahí en un balconcito que ahí, había en el paseo más en el paseo más clásico es, no, no nos tocó eso nos tocó una vez ir a la feria del disco pero a firmar y cosas así pero pero no tocar pero la que está cerca de la Alameda ex feria del disco la que está ahora un ¿Cómo? McDonald's ahí parece puesto. No sé si me Sí, parece Sí, que parece que sí. Es. Que Hay que una está. una tiendita de comida sí, chatarra sí. parece. Claro, la cambiaron por la feria del disco algo grande así. Y así y así <risa> fue fue disco. la cosa. Fue pues, Como llegando a lo que es ahora frecuente. Wow. <risa> Buenísimo hermano. Oye, hermano Fakir ¿Qué dice la gente de las redes sociales de todo lo que nos ha contado nuestro hermano Frecuente? Sí, mira, tenemos eh, a Polinda, dice, saludos chicos. Saludos. Saludos Polinda. besito, besito para Polinda. La, je la jefa, la jefa. Andrea Zamorano dice, grande Frecuente, me encanta. Muy bien. Tenemos a Alberto Jesús Andrich. Dice, grande Bro Frecuente, saludos desde el sur. Tenemos a la Nalini Galdames, la derretida. Ahí sacó se... hace poco un videito también, hermano. Oye, ahí... buenísimo, yo lo compartí en el sí, muro igual. de Alta Frecuencia. Buenas, saludos frecuentes. Saludos a todos, saludos para ti también. Fer Castañeda también está conectado. Pati Teoriones siempre ahí conectado, mirando. Marcos Díaz, ver, saludos. Oye, Frecuente parece que tiene administrando la cuenta, porque dice, saludos, cabros. Dice Frecuente. Sí, con lo <risas> Saludé ahí para que no piensen que... Muy bien. Créeme. <risa> sí, sí, si tienen alguna preguntita que hacerle a Frecuente, es el momento, ah, nomás, es el momento, claro. ¿cierto? Es el momento, sí. Así están las redes sociales. Oye, hermano, con bits, eh, ¿qué has pensado de repente de la gente que, que, está, que tiene pymes, que tiene emprendimientos? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden ellos de repente... ¿Cómo pueden mostrar sus productos acá con nosotros? Fácil, hermano. Nos tienen que mandar un mensaje, ¿cierto? Uh -huh. A arroba alta frecuencia CL Perfecto No QL ¿Cierto? Ya lo estábamos, estábamos diciendo CL Y nos pueden contar De qué se trata su emprendimiento Qué es lo que necesitan Que nosotros hagamos por ellos uh -huh. Y podemos llegar a un acuerdo De quizás Que estén aquí Al lado De nuestro sushi O nuestro? al lado De nuestra cerveza <risa> Nacho <risa> ¿Sí Gran no? espuma Natch. Es espumante <risa> Así que ya lo saben, pueden mandar un DM ahí al Instagram yes. Arroba Alta Frecuencia CL Contándonos sobre su proyecto y que le gustaría estar acá Así es Ya tenemos varias, varias personitas sí, que han estado ahí. conversando Así No queremos es. adelantar nada, pero esto <risa> está funcionando y es muy bueno Porque voy la gente, decir, una pista Sí, sí Solamente voy a dar la inicial Poleras <risa> Bien, ya, muy bien, muy bien no camisas, como esta camisita. No, no. Mi clase gracias. De ahí nos vamos conocer. a cantar cumbia. ¿No ¿Cómo? ¿Vamos a cantar cumbia más ratito? Sí, vamos. A las las guayaberas. No, yo tengo guayaberas. que ir a preparar unos cafés de barista y no, bien. Muy bien, mi hermano pituteando, eso bueno, porque junte luquita ahí para las Europas. Así es, para la Europa, vamos que se puede. Eso es. Así que ya lo saben, toda la gente que tenga su emprendimiento o esté haciendo, armando algo, tenga alguna idea, envíenos un mensaje directo. Eso. Al arroba alta frecuencia CL. No cuele. Cuele. Sí. <risa> Se va a confundir la gente. <risa> Capaz que. Cuele buscando. Buena, bueno. cabro. Oye, más gente está saludando ahí. Fer Castellá dice, saludos, cabros, siempre acá viéndolos. Bien, bien. Saludos. Eh, tenemos Cheltan Childreck, dice, con el disco. El gran viaje, los más viejos nos sentimos en la época. Saludos hermanos, sí. ¿viste? Esa fue la intención de ese disco. Mira. Y ese compa siempre me apoya, el Cheitan, Siempre ahí estamos pendientes de hacer algo, de grabar algo junto. Y... ¿Es de Santiago ¿El o, o de la región? Sí, de acá. O sea, bueno. tengo entendido porque lo que pasa es que conocí mucha gente con este... Chaitan, este manda dónde es? por favor. Queremos saber. Sí, es de Santiago. Sí. ¿Qué está quemando, Barrita? ahora? está haciendo DJ Wick ahora? Man. Oye, DJ Wick... <risa> Se quedó dormido con el caño en el pelo claro. <risa> Oye, ¿verdad? No hemos tenido feedback de DJ Week no idea, ¿Estás no. por ahí DJ Week? Aquí ahí? estoy, muchachos ah, ¿me, oye? Aquí, me oye Aquí estoy ah, Muy, muy bien. bien, mi hermano, muy bien Andan buscando a, a un DJ me dijeron por ahí Sí, así oh, sí, escuchamos Uno beatmaker Tenemos acá un beatmaker y un MC Y también Estuvo por el lado del beatmaker, ¿cierto hermano? Sí, ¿Cómo, pues. te, ¿Cómo te catalogas tú frecuente así como un, un artista, un MC? MC Beatmaker. MC Beatmaker. MC Beatmaker. <risa> <Perfecto>. Más MC, <Beatmaker. risa> MC, sí que Beatmaker, pero Beatmaker también. No, has editado sí, editado videos bueno. y cosas así, no ha estado de repente... Eh, ¿Editando videos? ¿Mm? Sí, sí, he me metido harto mano en videos. Tengo videos, pero hacía en los tiempos que teníamos poquitos poquito recursos con el celular. Cosas. Tengo unos videos en YouTube que ya ni me gustan a mí por lo que hay ahora. <risa> pero fueron... Cosas ocultos, están claro, ocultos. Son etapas uno que como, no. Claro, bueno, etapas para llegar a esto. Sí, pues bueno, hermano. Sí. Son todo de pasar maquetita. Para hacer una de repente se viene harto sí no si sí. uno les tiene cariño grabar tiene también sí, grupo hermano. y todo también hacer discos bueno. incluso estoy grabando gente igual sí actualmente eh, te pueden contactar para grabar temas musicales para producción y todo y, eso sí producciones pequeñas sí porque una vez grabé un grupo folclórico era como... <risa> <risa> <risa> y no pero tengo todo el registro de eran ellos. más que los <risa> jaibas sí el señor <sí>, buenísimos buenísimo, <risa> los cabros y pero fue un gran reto o sea The la cintillo la quena el bombo la flauta tolla, ah, la de guitarra que le, el triángulo que, ah, tiling, el tiling, guiro tiling, tiling. Tiling. yo creo que unas 45 pistas más o menos así, en oh, oh, oh, oh, letal. así que, wow. letal una telaraña de música sí pero cualquier cosa claro me pueden hablar eh, dónde dónde te pueden contactar eh, la a gente mi misma igual página ¿no? frecuente me pueden hablar me ves hermano, cuál es tu página www.frecuente.cl o no? No, no tengo página web, tengo solamente la fanpage de Facebook. Ah, ya, pues. y ahí, claro, ahí, ahí no podemos hablar te... por interno. Genial. ¿Cómo te busca la gente ahí por frecuente? Frecuente, nomás con frecuente, K. Con frecuente K. O sea, no frecuente no con K. Frecuente con K. No con QL, no con QL. Eso, no con QL. <risa> <risa> no es <Ques>. <risa> Ahí, de hecho, en el GC sí aparece, dice frecuente arroba frecuente también. Sí. Está muy bien, bien Muy ¿cierto? bien, sí. Está sí. muy bien. Sí, ¿viste ahí está? el linda. Ay, qué linda. La DJ Wick, mira. Sígalo, por favor, sígalo. Justificando el sueldo, justificando el sueldo. Maravilloso, maravilloso. Y ahí aparecen Recuerdillo, aparece el último afiche que hicimos también ahí para. Mira, este. ahí, está. ahí está comiendo chicle. Ah. Oye, no es una selfie, no es una selfie. No, ¿eh? no, no, es el, Un el primer plano. La captura de video. Sí, muy bien. sí, cacha, mira, al lado de esa Gonza, al lado izquierdo, aparece ahí. Ese, mira. Con ah. Rafa, ah. Rafa con las frecuencias. Oye, verdad ahí? que en, ese, en el video del, del tema que escuchamos al nah, inicio, nada que eh, pensar. Nada que pensar lo iban siguiendo los Paco, hermano, cuando iban no grabando. Estamos, y, y llegamos <ríe> al. <ríe> en los blogs están. <ríe> <tane. ríe> ¿Cómo se llama ese edificio? El portal parece algo así. Ese está en general Velázquez. Estábamos grabando. Pero parece que es de funcionarios. Estábamos caminando Estábamos grabando y de repente cachamos una señora y ese típico, esas viejas así con la weas para los rulos. Como Doña Florina. Doña Florinda. así mirando así. Enojada la vieja. Y nosotros, mirá, grabamos. Ya, uno, dos, tres, grabamos. Y de repente, dice: Viene el carabinero, viene el Paco, viene el Paco. Dice. Pero sigan grabando, sigan grabando, y estamos en plena toma. Oh, y en esos y... tiempos no podía ir grabar a cada rato, porque era formato no, cine. Cassetto, sí, formato ah, cine. Perfecto. Entonces, el, el volver a grabar continuo. era un deseo, sí, era un hueveo. Así que empezamos a hacer. Seguía yo, po. yo poniéndole movimiento y me bailaba. Y sent... sabía que venían atrás y ya, se... y ya sentía un palo en la cabeza. <risa> un lumazo. Claro, un lumazo. <risa> y se ven los tres atrás. Y venían ahí. Y de repente ya terminamos la toma y llegan. Claro, llegan buenas tardes. Y buenas, buenas tardes, buenas buena, buena noches, buenas tardes. Ah. <risa> tardes. ¿Qué lo autorizó a usted? El, ¿El documento de la autorización para grabar el video? Ya. Y le decimos, no, si vamos, nos vamos ahora ya, por favor, tienen que de, de, desalojar. ¿verdad? Oiga, pero nos pueden dar un momento No, tienes que desalojar. Y tuvimos que no dieron wow. ni una facilidad, así que. Es Váyanse nomás. Lo importante es que alcanzamos a grabar la, la parte que al principio, cuando yo aparezco, yo. Bueno, grabaron esa partecita y pues bueno. sí, ahí, ahí pueden editar, un llegaron, pa, Y la vieja esa por la que anda con los rucos, yo voy a vieja. zapear. <risa> <risa> señores si está viendo este programa, vieja zapa. <risa> <risa> QL. Señora, señora. Así Mucho. que nos echaron a los pagos en el video. Bueno, por lo menos lo echaron solamente y llegaron... Sí, bien. bueno, no sí, pasó sí, no a hubo, mayores. Po. No hubo problema y nos fuimos. Buen en esos tiempos. Claro. Oye, hermano, mira, eh, Chico Mario Esteban Cámpora dice... Fakir, mándale saludos a mi hermano Frecuente Cornejo. Sí, sí, compa Oye, el, el, el chico Mario, bueno, es un, es un activista, igual hace eventos, me invitó a Recoleta la vez pasada, con uh -huh. el tema del estallido social. Se hizo un sí, hermano, te, te he visto ahí en video rapeando sí. tus temas ahí en, y, y, Plaza, Ita, esa, en Plaza Dignidad, y, hermano. Ahí, sí, y la, Frecuente la ahí. Recoleta, o, ahí gente gente, con Recoleta. la primera línea, hermano. Alimentando con música. Eso experimentando con música y también unos cuantos ¡ah! Sí. ¡ah! No. ¿no? y escucha con eh, en recoleta compadre la, la gente es súper amigable súper cariñosa y y prendida weón porque yo me subí y yo sabía que todavía no me conocían mucho y todo, ¡guau! ¡Tiro! ¡Uuuu! ¡uh! <risa> bacán! Y uno se siente bien, pues. Sí, de todas, sí, todas maneras, porque iba a ir a una tierra de los y, ¿y, no sí, y logré dar un buen chop porque. no es la tuya? Sí, pues y logré dar un buen chop porque no estáis nerviosos aquí y que toda la gente esté esperando el que hacer este. Claro. Eh. No, sino que. Que, papi papi fial, que, que se quedó que para pifiarlo, que se quedó que para Como evento en cancha, ¿verdad? ¿eh? Claro, claro. Así o los que, locos freestaleando al último. Claro, También claro, el, el, claro, el piña solo, el piña ah, claro, solo. Claro, o te dejan solo y te todos rependo allá. Es eh. sí. fome eso, cabrón, es sí. fome. Así no que, se debería repetir. ¿Para qué van? Y eso con Chico Mario. Pues, Saludos a saludo. Chico Mario. Saludos a saludo saludo Chico Mario. Carlos Molina dice: Saludos, Pita West. Pita eh, talca, West. Talca, talca, desde eh. la séptima región del Urbano Hip Hop en vivo. Muy bien. <ríe> chayton dijo: Vieja. <risa> <risa> muy bien Oye DJ Week Tenemos un anuncio De un evento Que se viene Muy bueno Internacional Que va a estar eh, Vamos a estar ahí Noches de Bumba Sí ¿Dónde pueden ubicar? Eh, ¿Dónde pueden encontrar Toda esta información? En Arroba Noches de Bumba Así Va a venir The Rocket Man Junto que, a Afro. Afro Y nosotros vamos a estar ahí Como prensa hermano Sí hermano eh, Fijos Bacán Así que okay. Pueden encontrar Va a ser en el Club Ambar Pueden encontrar mayor información de los con, cuando fuimos a ir a Marco Polo ¿mastéis? Exactamente. Nos repetimos el plato nuevamente. Vamos a, es, vamos a estar ahí. Haciendo, cubriendo el evento, trayendo las mejores imágenes es. para la gente, para nuestros seguidores de alta frecuencia también. Yes. Never no too late summer. <risa> eso, eso es summer. Así <risa> que compren las preventas, están súper baratas. En arroba noche de pumba. Ahí se pueden enterar, eh, no me acuerdo cuál es la, el método de pago, pero Nosotros ahí. supongo, hermano, que vamos a estar regalando entradita ¿o no? Vamos a tener un par de entradas... Y de hecho va a venir la organización, parte de la organización va a venir acá no. Y en una de esas podrían estar esos eso hermanos sentados acá en estos, en estos silloncitos ¿Afro aquí en, en nuestro patio, hermano? Sí, dale un, un en freestyle? Bueno, ¿eh? Oh, shit <risa> Ya lo saben, hermanos, así que arroba noche de bomba Afro y The Rugged Man Ya lo saben, en alta frecuencia Never, never too, too Late, late Summer, summer. Hoy estamos conversando con nuestro hermano eh, frecuente. frecuente, frecuente. Estaba leyendo ahí el, el mensajito. El, el Alzheimer, el Alzheimer. Roberto Armes está conectado también. También lo tuvimos con el Alzheimer. Cacha, mi suegra Hilda Flores también está viendo. <risa> <risa> saludos. Qué bien. Saludos, saludos, saludos allá, Lampa, debe estar viendo. Hoy estamos en vivo y en directo. Eh, salud para todos. Esperemos que estén ahí en su casita, donde Eso. estén descansando también de vacaciones, salud quizás. Con Nach. Con cervecita Nach, Muy buena, muy buena. Sí, hermano. Cómprela, adquiérala. Eso. Es buenísima. Eso. ¿Qué te parece DJ Week si nos vamos a unos comerciales, hermano? ¿Ah? Sí, claro. quieres ir al baño. sé que está... Aquí hay un olor raro. No, <risa> no. no mentira. No, con las Pero... la nachas. <risa> <risa> Le corrió la guatita a nuestro hermano <risa> frecuente. Mira. Sí. Habló de nuevo en Pulento sí. ¿Sí? Le huele nomás. ¿Ya? ¿Te parece, hermano? Pero claro, pues nos vamos pero... a una tanda comercial y ya volvemos en alta frecuencia. ¿Quiénse aquí? ¿Quiénse aquí? Never too late. Summer. Summer! Volvemos. Radio Zona X. Nada nos calla. tatuajes y siempre he pensado que la barbería está muy ligada con el tema de los tatuajes y desde que comencé a ser barbero, este, comenzó las ganas de tatuarme tatuarme y tatuarme y bueno, los chiquillos fueron una vez a la barbería y vi sus trabajos y me gustaron. Esa es una de las ideas que tuvimos con Oscar, de que poder ligar los dos ámbitos, de que las personas que se vengan a cortar el cabello se puedan ir a tatuar. Y las personas que se vayan a tatuar también puedan aprovechar el tiempo y hacerse un recorte de barba, de cabello hasta de cejas. Hola amigos, aquí les presento a Claudio... Porque... Radio Zona X Nada nos calla yeah. Yeah. ¡Eso! ¡Tremendo! fuerte aplauso para nuestros auspiciadores hermano que fuerte el aplauso para nos están apañando queridos. En todos los programas, ¿cierto Exactamente, hermano? Exactamente, desde el día uno apañando los auspiciadores y colaboradores de alta frecuencia Never Too Light. Summer, así es. Oye, lo prometido es deuda también, eh, tenemos música en vivo. ¿Eso? ¿Así? Sí, señor. No me diga. Sí, así Te es, tenemos en no frecuente acá. Buenísimo hermano, que... Estoy... <risa> Qué nos va a presentar. El temita se llama Madre, espérame que vuelvo. Déjame hacer un, un pequeño ajuste. Pero tú sigue presentando. Cáchala. De... <risa> y yes, vamos. A ver. Ah, ya pasa? entendí. Eh, entonces vamos a beat? escuchar a frecuente con su tema Madre, espérame que ya vuelve. vuelvo. Dale, DJ Week. Uh. Tíreme el volumen al beat. Póngale play, harto DJ Alto volumen, alto volumen. y yeah. Vamos, vamos más. Madre, espérame que vuelvo Salí a luchar por un Chile nuevo Y mami, madre Mami, espérame que vuelvo Salí a luchar por un Chile nuevo Y mami, ya lo verás Que todo cambiará Y digo mami, espérame que vuelvo Salí a luchar por un Chile nuevo Y mami, ya lo verás que el abuso acabará Mi madre me llamaba, ¿dónde vas? Madre, voy al centro a luchar por dignidad Te prometo que me cuido, nada malo va a pasar Los palines duelen poco y mis ojos cuidaré Te dije, si no hay cambio aquí yo no me quedaré Mirando el abuso como en el 73 Ya no quiero que llores, ya no quiero que sufras Se burlan de nosotros, nosotros en silencio Basta de ese juego, basta de esa mierda Ya no existe un momento de silencio Porque mañana volveré, no descansaré Lo haré por ti, por mí, el pueblo con mi vida Hasta vencer la violencia que nos dieron ahora se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 Oye, buenísimo el tema. Buenísimo el tema, hermano. Felicitaciones. Oye, buenísimo el tema Esto es de parte Frecuente. De, ¿Es parte envío. de algún disco? Este es un parte de... No fue un, algo que salió, pero estoy yeah, tratando man. de preparar yeah. un EP ahora con gente, conocí gente en la primera línea, eh, un rapero que conocí y tengo un amigo también que es de Mil Raíces, estamos trabajando algo y que lo más probable es que vamos a insertarlo en un EP que estamos haciendo que tiene mucho que ver con el tema del estallido social. Maravilloso, sí, yo, yo te quería preguntar, eh, referente al estallido social hermano Frecuente, cuéntanos un poquitito eh, tu labor que, que estás haciendo actualmente porque es colaborativa. Vas allá, está en dentro de la primera línea Con tu parlante, con un micrófono Para que los diferentes eh, hermanos eh, Estén ahí eh, manifestándose también Mostrando su claro, descontento y, y todo eso, cuéntanos un poquitito Mira, no bueno, todo partió Yo, todo partió de, yo no, no, nunca he sido muy contestatario Pero Frecuencia Rebelde, mi grupo cuéntanos siempre lo ha sido Cuéntanos un poquitito, hermano <risa> mira, mira, hermano <risa> Dale, ah, sí. el ya, <risa> dale, el no mira, ya. hermano. Ah. No, mira un saludo a la gente de ahí, de la primera línea, que la lucha hasta el final. Sí, y sí hermano, puro aguante, cabrón. La gente la puro aguante, todo la aguante. Todo nuestro pañe Mira, eh, todo empezó por eh, un tema Yo eh, no he sido tan contestatario Pero siempre he sabido y Lo que es la lucha social Y los problemas que hay en el país Ajá. Pero creo que después del estallido social Uno abrió mucho más los ojos Y empezó a ver de otra manera las cosas De lo ¿Sí? que lo veía antes Como que muchos estábamos dormidos Hay que reconocerlo sí. Y hay que respetar cuando uno despierta y dice Porque no pueden decir no, este, no, nunca habló de esto Nunca fue eh, revolucionario Y ahora lo es puta está bien Puma, está bien pues no lo fuiste ahora lo soy, va campo un aporte más al pueblo. lo importante ¿Cierto? es una persona despertar. más aportando al lo pueblo lo importante es darse cuenta que entonces, pucha, mi viejita eh, tiene su pensión ahora, recién jubiló, no es muy buena la pensión. Eh, ahí tengo familias familia que no tienen buena salud, la salud acá no es buena, es malísima. Eh, la educación, yo tengo un hijo de 11 años y quiero que tenga una buena educación. Entonces, tengo motivos por el cual estar peleando. No claro. es un tema de que yo dije, ah, voy a me voy a volver revolucionario y quiero, no. Yo tengo motivos y voy a seguir hasta que estas cosas cambien. ¿Ya? el tema pensión, educación, eh, salud, el agua, ¿cachai? el agua es súper cara acá en Chile, súper cara y hay que devolvernos el agua porque el agua es nuestra. Entonces, eh, de ahí nació todo, el primer, el primer día del la estallido, primer, la primera marcha grande que hubo, se me ocurrió, eh, pensé en hacer un mic abierto para que la gente que andaba en la marcha pasara por al lado mío, escuchara un beat, tomara el micrófono y se pusiera a rapear. Entonces, uh -huh. y, y lo hice así y llegó primero una persona después llegó otra después llegó más después llegó gente llegó, llegó Freddy Freddy Pecador eh, el, el, un saludo para mi hermano saludo a Freddy sí eh, llegó él y empezamos los dos a tirar para arriba el tema y llegó más gente a animar y todo y así ¿cachai? y al final empezó a tirar para arriba el tema y después me gustó porque estábamos, estábamos de haber sido cuatro o cinco personas y todos pasaban y mirar uh -huh. después estaba toda la gente en suelo sentada eh, fumándose algo no sé o mirando uh -huh. se llenó era como una tocata. El primer día. Y todo, eh, eh, eh, bien. En la segunda marcha nuevamente. Y así lo empecé a hacer en todas las marchas. Qué buena. A tirar flyer para juntarnos a rapear ahí. ¿La gente ya después te conocía y todo? Eh, te... No sé en realidad tanto así, ¿verdad? Porque cuando llegaron, Es que hay tanta gente ahí, hay tanta gente que. Pero me hice amigo, uh -huh. me hice amigo, ¿cachai? Me hice amigo allá en, en, en, el, en la marcha. Y eh, después empecé a pensar, dije. Pucha, yo veía que estaban batallando en primera línea ahí y todo. Y uno también tiene su adrenalina acá. De todas y maneras. Y dije, voy a ir a ponerle música a los cabros. <risa> así que chanteé su Raising en de machina en el parlante. Me lo puse en la cabeza. Y los empezaba, son bastardos. Y empecé a avanzar. Y empecé a avanzar así. Y wow. cuando miro de atrás, venían caletas atrás mío motivados con la música. De todas maneras. ¡Oh! Y después ya todos me cubrían con los escudos y todo. Buenísimo. Súper, súper adrenalina, pero me sentía tan bien de verdad. O sea, los, eh, como que se acaba el miedo porque uh -huh. estáis luchando por algo justo. Claro. estás Estáis luchando por algo que tiene, tiene, tiene sentido. No es que va a ir a pelear allá. Y aparte que tampoco no es que el, te, el, el tema de primera línea no es que uno le guste ir a pelear. Lo que hacen los chiquillos es impedir que ellos avancen para disuadir la marcha, para sacar la marcha pacífica, ¿cachai? Claro. Porque hay, yo, me, yo he estado en los, dos sectores. He estado uh -huh. en la primera línea y he estado en la parte pacífica. Y tú a veces estás en la parte pacífica y lo que me pasó a mí hace un, un mes más o ¿no? menos, me llega una lacrimógena en el hombro, casi, casi me, me fractura el hombro y no estaba en el lugar donde estaban peleando. Estaba, estos tipos tiran indiscriminadamente para arriba al que le llega, le llega. Claro. Y a veces lo tiran a la altura de la cara entonces de ahí partió todo este tema de, de hacer una canción también porque una vez también estaba en la casa de mi mamá y mi mamá estaba preocupada, me decía por favor cuida yo no vivo con mi mamá pero claro. yo la voy a ver y un día que tenía que ir a la marcha me quedé allá y estaba preocupada y ahí se me, me inspiré en la canción y lo que me pasó cuando escribí la letra en mi casa estaba solo y me puse a llorar cuando escuché yo mismo mis letras, mi propia... nunca había llorado con una canción mía ¿entendís? Uno, uno hace sus wow, canciones cierra. a veces y ya la grabé todo, mi pieza salí al live y la puse en un parlante y me quedé escuchando y me empezó a dar pena, así, ¡ay, oh, una pena terrible! Y dije, esto, esto quizás va a hacer llorar a muchas personas. Porque... Claro, sí, pues, bueno. Y sobre todo a las mamás de, la, de los cabros que salen a la lucha todos los días, ¿cachai? Y algunos y de vuelven, que no volvieron y hay otros que no volvieron. volvieron presos, o... Y fuerza a la gente que está detenida. hermano. Pierden parte de su integridad física Fuerza también. a los cabros que están detenidos por estar ahí batallando por el pueblo. O sea, sí, ellos bueno. no volvieron a sus casas, están ahí. Y ese tema siempre... No fueron no egoístas, que... hermano, porque lo hicieron por no, por todos, no claro. por ellos, lo hicieron por y todos. Y el tema yo no lo hice más más que, por no, porque el estalló, hay que la así. No, yo lo hice porque lo sentí y creo que es una forma de apoyo a moral a la gente que está luchando. Claro. A la gente que está luchando de forma pacífica, como la gente que está poniendo el cuerpo a los balines y a las lagrimógenas para que estas cosas cambien. Así que por ahí venía el tema social y ahora, lo último que pasó fue el viernes pasado que hicimos una marcha hip hop. Estaba Así es, y bueno, la... ahora el viernes viene otro. Este viernes nos juntamos nuevamente en la Biblioteca Nacional. Sí o raperos. sí. Así sí <ríe> nos juntamos nuevamente en los sí, raperos Sí, la, la celda, el, de la celda andaba por ahí deporteando. Claro. Eh... Le hizo yo una entrevista también a usted y... Claro, y lo bueno que, que, es que se box. creó el ambiente fue. Saludos que... al tío Bob. Salud, sí, Bob. oye, un padre, gusto conocerlo, de verdad, gran persona, muy sabio y una gran persona simpático todo, compadre, súper buena onda. Yo no lo conocía. Y andaba con él y de repente le pregunté de qué era él, y él me dijo. Y dije, oh, gusto conocerte. Sí, eh, a tu página, me gusta tu página y todo. Dime. Muchachos, perdón la molestia, pero quiero comentarles algo que me pasó con la canción que tú cantaste recientemente. ¿Sí, ah, bueno, bueno, bueno. Estás llorando, DJ eh, Week. Es que tengo una historia con esa canción, la escuché ayer. ¿Ya? y Me recordó mucho a mi mamá, que en paz descanse. Ah, oh, hermano, qué, lindo, qué bonito. A... Un aplausito para Eso. DJ We, Para su madre Gran y negociera. todas las madres también que. Que no están acá o las que están también, sí, que hermano. la gente las Todas cuide. las madres las cuide. Que, que no están, que, que son bien necesarias sí. pa, y así que para sí, el camino de uno. Para ella fue ese tema y creo que voy a seguir creando canciones así, pero de todo un poco. Y, pero me, me sentí contento al haber hecho eso porque fue, creo que fue un aporte. Sí, y hermano, uno de los realmente. aportes grandes que, que he tenido y ayuda y apoyo ha sido de la prensa Opal que la prensa PAL ha cubierto casi todas las, todas las manifestaciones y en gran parte de Chile y han sido un gran apoyo para mí en esto en cuanto al tema de la lucha y en cuanto a la marcha que se hizo ese día viernes. Ellos también difundieron mucho el tema, incluso el, el videoclip de este tema es hecho por Prensa PAL. El, oh, you know. del madre espérame que vuelvo pal eh, se hizo el video con él ellos, ellos lo editaron y todo unos capos unos capos, Un capos hermanos, sí, pueden caros, buscar hermanos. también ahí en YouTube el canal de ellos prensa Opal, ah, sí para es. que vean el material que, que tienen tienen ahí, harto material ahí está que la verdad, ha servido po, ahí está la verdad, no está material la verdadero exactamente sí, verdad. sin edición sí. sin cortes el que quiera ver la realidad que está ocurriendo tiene que meterse ahí ahí está. claro ahí está. Y en la prensa piensa también pero, y así fue avanzando el tema y se hizo la marcha hip hop y llegó gente con carteles. Bueno, claro, y llegó gente. Ya, que era quien, quien, y aquí no era quien lideraba ni quien la llevaba. Aquí fue un tema que todos nos reunimos y dijimos, cabrón, vamos a la calle, a la calle. Y nos tiramos toda la calle y aquí nadie que la lleva, no, nada. Y eso es lo que yo quiero lograr, no quiero que diga No, el, el, el, el que la llegue, el que se las quiera ju No, aquí todos son Yo quiero formar una organización hip hop Que salga a las calles y que el pueblo vea que estamos apoyando al, Ahí estamos parados en la calle Que no estamos detrás de un celular O detrás del computador opinando, sino que también estamos parados ahí eso y, muy y arriesgando bueno. nuestra Poniendo nuestro cuerpo Porque nos, nos cayó una lluvia lluvia lacrimógena a la marcha Y tuvimos que... Shh. Correr, correr para todos lados. Hermano que... Frecuente, eso que dijiste, muy bueno. Eh, ¿Le harías un llamado a los artistas, los más consagrados, los que están ahí en, en el top ten, podríamos decir? Mira. Que se sumen o que apoyen también esta causa, esta forma de repente de, de manifestarse. Sí, aparte un llamado, también yo hice, le envié a cada uno de... a Chiste, al portavoz, a Jona, al a Gran Rap, a, a La Flor de Rap. A varios, muchos, muchos. Les mandé por interno el afiche de la marcha que va a ser este viernes. ¿Ya? Okay. No, no me han respondido, pero todos tienen su motivo. No, no, no puedo llegar más al fondo de eso, sí. pero sí, ya se hizo la invitación. Bueno, Ahora, desde acá, desde de, de, de alta frecuencia, le hago el llamado a todos. Tendámosle el llamado, sí, a toda la sí. gente. Oye, DJ Wick, está en tu Instagram, ¿cierto? Eh, está ficha? en Insta y está en, en Facebook también. Está, y Está compartido en casi todos los grupos. Buena. Físicos. DJ Wick, ahí sin, en uno, dentro de un poquito nos puedes pinchar al Instagram de frecuente con el con el afiche del, del evento. Mira qué rápido DJ Wick. Es una máquina, es que está ahí ese. Es. Ahí está el afiche. Marcha del movimiento hip hop. Viernes 17 de enero. 16. 18, 18, horas, 18 horas. Santa Rosa con la A la media. Hacia Plaza de la Dignidad, todos juntos, hermano. Ya saben, este viernes sí. ¿Cierto? 17 de enero A las 18, 18 horas, horas En la Plaza Santa Rosa con la Alameda sí, Oye, y ese flyer eh, hay otro que está editado donde dice y todas las plazas de Chile. Y todas las plazas de chile. Es un llamado chile? a todo el movimiento hip hop de Chile. Eso, hermano. Que salgan, salgan a, la a la plazos. manifestarse, ¿cierto? Que salgan a la calle, vayan con un palante y un micrófono y se rapeen sus letras en contra de todo lo que está pasando y también la presencia, un grano de arena dentro de toda esta playa, como hizo un niño chico que entrevistaron hace unos días atrás en la plaza Ignida. o sea, hay que ser un grano de arena de, de, dentro de toda esta playa y somos un aporte ya en la lucha. Así es ¿Cachai? hermano. Así que hace, hago un llamado para este viernes, como digo, a todos los chiquillos que suenan harto, también a la gente de las de, de las poblaciones, del underground y todo. Uh -huh. Y allá nos vamos a juntar, nos vamos a ver y vamos a avanzar por la calle. Buenísimo. Y vamos a manifestar nuestro descontento y vamos a gritar. Y inventamos unos gritos súper buenos, ¿eh? no, Tírate todo. uno, tírate uno frecuente. Una atención, premisa, ¿eh? El hip hop unido jamás será vencido. Bueno. El hip hop unido jamás será vencido. Bueno. Y varios mampos, ¿eh? bueno, Primera no. línea, primera bueno. línea, primera bueno. línea. Primera bueno. línea. No, gritando y <ríe> saltando. Ah, no, estuvo bueno, genial. Bueno. ¿Cachai? Y cuando bien ya bien llegamos, prendido, bien sí, llegamos como a dos cuadras de Plaza Dignidad, una cuadra o menos, cuidado, y vemos así ¡puf! las lluvias, porque creo que ahora disparan y la, hay una, no sé cómo lo hacen, que se explotan en el aire y salen puras partículas de bombas lágrimas ah, para todos entonces como que son más, ramificadoras, y miráis hacia el frente y bueno algo tirando tinta amarilla, como una hueá amarilla, sí, entonces sí. como que si algo voy para allá, sí, sí, pa allá y si se me cae la piel de unos. Sí, uno nunca sabe, yo tengo una sí, no, sí, familia, no. entonces igual hay que estar ahí cuidándose. Uno, la ¿cachai? espalda, loco, el frente, sí. loco, todo. Y así que ahí fue naciendo todo. Y hay como que ir con te... precaución. Sí. Ah, sí, ¿Alguna recuerdo? recomendación de repente para la gente que vaya allá? Eh, sí, pues mira, eh, que no se pongan tanto. Eh, toda, toda lucha sirve, no es necesario ir a, pe a la pelea. Están los cabros a la primera línea dando el aguante ahí, pero si uno quiere ir de manera pacífica también lo puede hacer porque están los cabros dando la lucha para que uno esté tranquilo. Todo suma. Sí, todo suma y cuídense. Su no lleven niños, no lleven niños porque eh, el panorama va con tan clubo, sí. y no les importa nada, van a tirar. Entonces, había un, un video donde un, claro. un ciclista con su hijo de ocho años, hermano, sí, apenas no podía respirar, no lleven niños a, a la plaza, a las manifestaciones porque los niños les puede Si quieren enseñarle a sus niños y está bien, pero no porque pueden sufrir consecuencias más graves que nosotros que tenemos más aguante entonces sí, hermano, y, sí. y lo otro chi, es unirse pues unirse a la lucha y todo el movimiento hip hop de chile que se une a la lucha y estén ahí presentes la gente los va a ver y, y va se va a sentir contenta nos salíamos pasando con la marcha y todos aplaudían se ponían de pie compadre era una era súper lindo era súper lindo era emocionante maravilloso así que súper bueno Qué bien, qué bien, oye ya hemos conversado con nuestro hermano frecuente acá en Alta Frecuencia es. de Radio Zona X, hemos conversado de todo hermano Hasta de, hablar, todo, de conversa, todo, hemos ¿no? partido desde sus inicio sentió, hermano aquí uh, en nuestra sí. casa? yo creo que es súper bien y cómodo porque hace, mira, hace rato que no iba a una entrevista y creo que antes de llegar acá dije esta es la oportunidad de poder hablar muchas cosas uh -huh. y cuando vi el programa que ustedes son súper amigables, les gusta escuchar, hacen buenas preguntas dije esta es mi oportunidad bueno. aquí donde voy a poder desenvolverme y hablar y decir las cosas que pienso y más, uh -huh. hablar sí, sobre todo lo que vivió pues. así te es respecto. te así queda es. algo en el tintero de repente que, que quisieras hablar acá eh, no mucho en realidad sí. en realidad más que nada eh, eh, agradecer uh -huh. agradecer más que nada a mi familia a mi mujer y a, a mi hijo que han estado siempre conmigo me han apoyado demasiado ellos son los primeros que vacilaron mis temas los dos en el fin, la, en la familia siempre ellos primero. son los primeros que escucharon mis canciones así es. bueno sí. si les gusta a ellos y, Aprobado, claro, ah, así Y es. después, mis amiguitos, todos mis amiguitos. El, el de Mil Raíces, mi mejor amigo. Eh, Socram, que es mi mejor también de la frecuencia rebelde, uh -huh. que era de la frecuencia. El, fed, el Pipeño, que está anda por ahí también, ¿cachai? El Loco Flow, eh, un saludo a mi compadre Loco Flow, tiene, tiene su productora F Film. Pues haciendo ena. los pedazos de video el hombre. Y, y tiene buenos discos con Donner MC. Son los dos cabros que tienen, tienen muy buenos. Recomendaciones, así que sí, vayan ahí, ahí, búsquenlo. Oye, hermano, hablando de video, también hace poco sacaste un video. Claro. Sí, Bajo sí, la sí. producción de... Bajo la producción de este Fusión Creative, de Claudio Castro. Perfecto. Sí, Claudio hermano. Castro, ¿Sí, es, un, es un seco, es un cabro joven, cabrito, pero seco. ¿Cuánto te demoraste en grabar el video, hermano? El video, nos demoramos en grabar, yo creo que como unas 12, 13 horas. Uf, Empezamos wow, temprano. larga jornada. Larga ¿no? jornada no, no de no trabajo, hermano. Claro, la última toma ya está así, ya pues vamos, vamos, que hay uno que te hace como que te ahí y yo está... No me responde lo que Ya no quiero más. Y después decía si yo estoy haciendo el video, ¿sabes que ya nada más? Ya no quiero más, toma. Ya no, si está bien, hasta ahí no. No se no, que no se no. Ya pues jefe. No, y el equipo de Fusion Creative súper bueno, ¿cachai? Súper bueno, el compa desde el que maneja el drone, había maquilladora de todo y un saludo también al Rodrigo el Rodrigo de allá del barrio eh, él estuvo siempre <risa> no al Rorro 77 ya te lo digo no apañando a full me acompañó ese día el video estaba de los primeros tempranito ahí esperando en la plaza no estaba ni la productora nadie estaba de los primeros bueno, un saludo bueno. y un abrazo grande a él porque me ha apañado caleta a mi compadre Jaime también al Luega también apañador a full así que bien ahí los chiquillos súper buena onda y todo y ahí fue el video, pues tuvimos harta ahora eh, la idea ya estaba el guión ya estaba hecho, el guión lo había hecho yo pero lo conversé con Claudio y Claudio dio su aporte bueno. y se hizo una historia más o menos que hablaba de que yo partí, me venía de, de mi casa en la micro y volvía porque es la realidad que me, me ocurre yo vengo siempre, voy a mi barrio, tomo una micro uh -huh. y llego a donde fui a grabar el video hice lo mismo, venía de la florida, tomé la micro me, me bajo, me cruzo el puente para llegar a mi pobla y me encuentro con los breakers, y los breakers de repente llega el DJ y se arma lo que se llama la jam, porque las la jam son las fiestas que se claro. hacen antes. Y eso es lo que da el video el reflejo del video, una jam en la calle, ¿cachai? Es terrible Buenísimo. prendido el video sí, sí, no. es. Yo ya lo vi. Yo ¿Eh? también lo vi, hermano. Ah, también lo he viste, hermano. Sí, también lo vi. Oye, ¿y por qué no se lo mostramos a la gente que, que no lo ha visto, ah?, ¿eh? Sí, me parece, ¿Te parece, idea? hermano. Sí. Y así aprovechamos de darle las gracias a todos los que se conectaron hoy día. Muy agradecidos, muy agradecidos para toda la gente. Cheltan, ahí que estuvo bien colaborativo, bien participativo. Gracias eh, por compartir Rodríguez, la publicación, ¿cierto, hermano? Billy, Fred Fox, también tenemos ahí. Drástica, de Josh. Uh, ¿Qué más tenemos ahí? Gonzalo Prieto. <ríe> y toda la gente que compartió la publicación, que así estuvo ahí es. conversando, aportando también y mandando su sus preguntas, sus saludos, también agradecer a nuestros auspiciadores siempre, agradecer a estos ricos y deliciosos Deichi sushi, Así es. los mejores de la zona norte que llegan acá a Chile, Así es, rápido hermano. y furioso también pasando allá afuera, totore, totore. <risa> ahora nos vamos a deleitar de unos ricos sushis, vamos a degustar el paladar con cerveza nach, viendo también. el video de frecuente que frecuente lleva por nombre, el, de el MC. El MC, el la maestro MC. de ceremonia. Muchas gracias por venir, hermano. Muchas hermanos, esos gracias, gracias, por invitarme, de verdad. Hacía sido ha sido una, una fue, muy buena, buena, buena tarde, sido, una tarde, bueno, tarde. Una grata conversación, un gran programa. Y... Hermano Fakir, ¿quiere mandar un saludo a alguien? Sí, mandar un saludo a toda la gente que, que es fiel a nuestro programa, que se suma cada día que está ahí con nosotros. Así es. Eh, sí. Ellos saben quiénes son, los que comparten, lo estamos Así mirando es. ahí porque ya se vienen unos concursos espectaculares. Así que vayan uniéndose a grupos así grupos es. de hip hop para que vayan compartiendo, compartiendo la, publicación. la publicación y los que tengan más de tres compartidas en grupos van Pueden a empezar ahí, a, a ganar entradas o algún sorteo algún algunas piezas de sushi algunas cervecitas les Eso. podemos regalar quizás algunas poleras ah, ah, lo dijo de nuevo lo dijo de nuevo. dijo de nuevo pero bueno por ahí se viene algo no así es hermano entonces lo dejamos con este videazo de frecuente en la casa lmc en vivo y en directo para alta frecuencia, Never Too Late Summer. Summer. Adiós. Nos vemos el jueves. Radio Zona okay. X. Nada nos calla.